Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios que en Cristo resucitado nos invita a hacer todo en su nombre, esté con ustedes Aleluya, Aleluya del Evangelio según San Juan, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades sucedió así, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Millizo, Natanael de Caná de Galilea los hijos del Cebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Les, les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado un pescado sobre las brasas y pan Jesús les dijo traigan alguno de los pescados que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de grandes peces eran 153 y a pesar de ser tantos la red no se rompió Jesús les dijo vengan a comer ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿quién eres? porque sabían que era el Señor Jesús se acercó Tomó pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Quien esta octava de Pascua, el encuentro con Cristo vivo, que viene a nosotros especialmente en los momentos de fracaso, como el que experimentaron sus primeros discípulos, cuando luego de toda la noche de intentar la faena, vuelven con la red vacía y con el corazón destrozado tristes, irritables rumiando la experiencia del fracaso es en ese momento que Cristo les habla que Cristo se acerca también a nosotros en circunstancias semejantes y nos invita a hacerlo todo en su nombre y se produce ese gran milagro que conocemos como la pesca milagrosa también nuestra vida en los momentos menos pensados, si hacemos las cosas en nombre de Dios, si nos encomendamos, a pesar de todo, hacerlo todo según el querer de su corazón, veremos sus frutos y nos dejaremos sorprender, porque Cristo nunca está ausente ni lejano de quienes lo invocan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo,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 no permitas que me separe de ti, que el Dios vivo, en cuyo nombre queremos hacer todas las cosas, les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.